Estamos en la primera parte de la conferencia y en la presentación de los documentos que se han elaborado, por tanto, después entraremos en los puntos concretos. Nosotros, en nuestro documento, lo que venimos a plantear es que Podemos Andalucía debe de reconfigurarse democráticamente, fundamentalmente a niveles provinciales y locales, donde las estructuras de dirección deben ser elegidas democráticamente, deben acabarse las designaciones a ADEO, y, por tanto, es una... Cuestión de especial relevancia para que nuestra organización pueda tener algún tipo de futuro. Porque, evidentemente, si no hacemos esto, pues aparte de que entramos en una grave contradicción, pedimos más democracia fuera, pero no la tenemos dentro. Y eso no se puede explicar correctamente. También entendemos que podemos Poder Andalucía ser el garante de la pluralidad y la integración de a todos y todas dentro de la organización. Deben de acabarse las luchas internas. Esto nos resta credibilidad al exterior, poca solvencia, poca credibilidad. Si no somos capaces de gobernar nosotros dentro, ¿cómo vamos a gobernar a los de fuera? Es una pregunta también obvia y creo que es importante resolver todas las cuestiones y los órganos de dirección deben de conformarse desde la pluralidad y la integración de todos y todas y trabajar juntos. Nadie absolutamente sobra. Si queremos ganar Andalucía, queda pendiente el tema municipal, un desastre absoluto, hemos tenido unos resultados penosos y eso significa que nuestra organización no es capaz, no ha sido capaz de conseguir que en los distintos municipios andaluces tengamos siquiera candidaturas, en la gran mayoría. Eso, si queremos tener o ser alternativa de gobierno en Andalucía Pasa por ganar los ayuntamientos o tener en ellos una gran representación política para que la gente nos vea en el día a día. Porque el municipio es el pico y la pala. Es la institución más accesible para el ciudadano y la ciudadana y donde se pueden ir resolviendo problemas de verdadera importancia directa y práctica para las personas. ¿Cómo no vamos a decir que Podemos Andalucía no tenga la autonomía imprescindible para su funcionamiento? Y se organice y se organice como mejor convenga a sus fines dentro de nuestro territorio. Podemos, tiene que, tiene que parecerse a lo que defendemos de modelo de país. Si decimos que caminamos hacia una estructura o un modelo federal de partido, eso hay que llevarlo a la práctica. Y esa situación de control desde arriba, que aficia desde arriba hacia abajo a todo lo que hay, debe de acabar. Y debe de haber confianza en la gestión de los censos. Debe dar confianza en la gestión de los datos y, evidentemente, tenemos el derecho a decidir cómo mejor decidimos las políticas, tanto externas como internas, de Podemos en Andalucía, siendo leal a la estructura del partido. Yo no digo que eso no sea… Eso debe ser también una cuestión clara, pero la autonomía de Podemos en Andalucía debe estar reflejada en los documentos y eso nos da también mucha más credibilidad y no sea una sucursal que estamos dependiendo de lo que diga alguien seguramente por el periódico o de, pues, de una reunión de vez en cuando se, que se puede realizar. Por tanto, tenemos que aprender de los errores, caminar hacia adelante... ...ver exactamente cómo los vamos aplicando, los vamos adaptando a nuestras nuevas realidades... ...y a partir de ahí creo yo que Podemos Andalucía debe salir de esta conferencia con una sugerencia... A lo que es la tercera asamblea, que tiene sus competencias para decidir definitivamente cuáles son las políticas aplicadas en otro territorio, pues encontremos un lugar de encuentro, de debate y en el que todos, como digo, quepamos y que no haya la, y terminar definitivamente con las luchas de familia de corriente, las luchas cainitas El que uno discrepe no quiere decir que es el, el enemigo interno, hay que respetar las discrepancias, pero eso. No impide que sigamos avanzando en lo que nos une. Seguramente aquí nosotros podemos poner toda nuestra opinión y estamos de acuerdo en el 90% de todo. Y del 5, que son los detallitos, ahí ya ahí, hay un verdadero problema. No sobra absolutamente nadie. No quiero, y se lo dije el otro día a los compañeros de la Ejecutiva cuando fueron a Granada, no quiero, no queremos que se vaya nadie. Es una auténtica desgracia. Que nos vayamos de aquí, gente. No se puede consentir eso. Y tenemos que buscar la forma de confluir, de encontrarnos y, sobre todo, de escucharnos. Oh. ¿Está bien? No, no, no, no, no, no.